lando se va a tirar ahora por aquí esta bajadita de la antena tiro tiro ya, ya. No, no, quita. No, a ver, espérate, que a lo mejor no se tira.